Y porque sí. es un trabajo en equipo y <risa> trabajas en, y es en equipo, equipo ya que podéis un gratis. Y en equipo siempre eh, siempre... Está muy bien venir a Centro Juvenil porque emprendemos relaciones sociales que aunque al, al principio solo los hemos conocido luego te haces amigos, quedas con las otras personas desde fuera, emprendes proyectos chulos, eventos nuevos como Halloween en el que asustas a la gente y que luego la gente dice, ay va pues qué gracioso ha estado este Halloween o y luego entre nosotros pues siempre hacemos coña nos hacemos fotos es una manera de pasar el tiempo de una manera sana Entonces... todo para promover cultura especialmente entre los jóvenes que son el futuro de la sociedad para divertirse con gente que comparte tus mismos gustos motiva la iniciativa de la juventud invitamos a que gente nueva nos conozca intercambiar experiencias que otros no conocen para fomentar la participación juvenil y sobre todo crear cosas por ti, porque somos